Hola, mi nombre es Eric y el día de hoy lo que te quiero enseñar es a cómo dibujar un ojo paso a paso de la manera más sencilla posible, así como estarás viendo aquí en pantalla. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador y lo primero que vamos a hacer es unos pequeños ajustes para que nuestro flujo de trabajo sea mucho mejor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es oprimir B, para activar nuestra herramienta de pincel y vamos a disminuirle la opacidad a 80. Activamos la presión del pincel y lo siguiente es irnos a ventana y nos vamos aquí al panel que dice color. Como verás nos apareció, ahora lo que hacemos es seleccionarlo y ponerlo aquí arriba para que nos quede más cómodo. Desplegamos el menú y ahora lo que vamos a hacer en caso de que no lo tengas de la manera en que yo lo tengo, lo pones en cubo de tono para que te quede de esta manera. Por último, lo que vamos a hacer es irnos al panel que dice edición y le damos aquí en donde dice métodos abreviados de teclado. Estando allí nos vamos aquí a donde dice herramientas y bajamos de esta manera. Cuando lleguemos a estas cuatro opciones que son disminuir tamaño de pincel, aumentar tamaño de pincel, disminuir dureza y aumentar dureza del pincel, ajustamos poniendo estos atajos que yo tengo de esta manera si quieres copiar los mismos atajos que yo utilizo para pintar te los estaré dejando aquí abajo en la descripción con las teclas que yo utilizo bueno una vez hecho esto le damos en ok ahora nuestro segundo paso es bocetear para esto lo que vamos a hacer es oprimir ctrl shift n para crear una nueva capa y le nombramos a esta capa boceto le damos en ok le damos en b para estar en nuestra herramienta de pincel y lo primero que vamos a hacer es un pequeño círculo de esta manera no tiene que ser exacto bueno teniendo nuestro círculo lo que vamos a hacer es dividirlo de manera horizontal y vertical por la mitad de esta manera en la mitad de este va a ir lo que llamamos la pupila, que sería esta que estarás viendo acá, y una más grande que será el iris. Lo siguiente que vamos a hacer es guiarnos por este círculo grande de afuera para crear la esclerótica, que es la parte blanca del ojo. Entonces, definimos desde aquí y terminaría más o menos aquí el ojo. En este punto empezamos a hacer lo que llamamos el lagrimal guiándonos del círculo de esta manera y empezamos a hacer algo como esto. No tiene que ser exacto. Si vemos que nos equivocamos no pasa nada. Oprimimos la tecla E para ir intercambiando entre pincel y borrador de esta manera. Y vamos limpiando nuestro boceto. Lo siguiente que vamos a crear, unas pestañas. Bueno, aquí vamos refinando un poquito nuestro boceto, de esta manera. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es crear la pestaña de arriba. Para esto agrandaré un poco el pincel y empezaré a pintar de esta manera. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es definir un poquito más nuestro lagrimal, de esta manera. Y crearemos el párpado superior, guiándonos por el círculo. Ahora el inferior, siguiendo la curvatura del ojo. Empezamos a ahorrar para limpiar un poquito más nuestro boceto. Y lo siguiente que vamos a hacer es pintar nuestra ceja. Entonces nos guiamos de esta altura y desde aquí más o menos empezaremos nuestra ceja. Hacemos un poquito más grande el pincel y seguimos más o menos la forma del ojo. Tenemos en cuenta que al comienzo nuestra ceja es más tupida, en la mitad es donde es más tupida y al final se van cogiendo de esta manera. La pintamos de esta manera sencillamente para definir la forma y empezamos un poquito a refilar de esta manera. Bueno, por último, lo que vamos a hacer es crear la parte carnudita del ojo que está bajito con una línea súper sencillita de esta manera. y con esto tenemos nuestro boceto inicial ahora lo que vamos a hacer es nuestro tercer paso que es el coloreado entonces oprimimos ctrl shift n nuevamente y creamos otra capa a esta la vamos a llamar color le damos en ok estando allí lo siguiente que vamos a hacer es empezar a pintar entonces nos vamos aquí a un tono un poco anaranjado y elegimos los más claritos como un color durazno más o menos le damos B y teniendo la opacidad en 80 empezamos a pintar por encima, de esta manera lo siguiente que vamos a hacer es definir unas sombras para empezar a dar volumen a la piel, entonces bajamos un poquito el tono y lo variamos por ejemplo al rojo. lo hacemos un poco más saturado y empezamos a pintar en esta zona para esto si disminuimos la opacidad un poquito más para disminuir la opacidad de manera más efectiva, sin que tengas que hacer esto, vas a oprimir el teclado numérico del 1 al 0, el 1 siendo el 10% de opacidad y el 0 siendo el 100%, para que vayas variando. En este caso oprimiré 4 para un 40% de opacidad. Y empezamos a pintar. Vas variando la opacidad según lo que vas necesitando. Vamos tomando muestras de color con la tecla I para ir emparejando el tono de esta manera. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es dar unos subtonos para dar un poco más de interés a la piel. Entonces nos vamos por ejemplo a unos morados y lo elegimos por ejemplo de esta manera. Y empezamos a pintar para darle más realismo y volumen a la piel. Si te equivocas, no pasa nada, oprimes Control z para retroceder pasos. Variamos una vez más, por ejemplo, ahora los azules. Y ahora lo que vamos a hacer es elegir unos tonos para las altas luces o brillos de la piel. Nos vamos, por ejemplo, a los cianes y elegimos un color un poquito claro, de esta manera. Empezamos a pintar con una opacidad menor para que no sea tan brusco el efecto. En este caso, un 20% estaría bien. Y variamos una vez más el tono por uno un poquito más claro. Damos ahora un poquito más de fuerza a las sombras tomando una muestra de color y por ejemplo, dirigiéndola hacia los morados, de esta manera. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es pintar todo nuestro ojo de blanco y para refilar vamos tomando muestras de color de los bordes para ir arreglando de esta manera. Con una opacidad un poco menor, por ejemplo, el 40 o 50%. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es pintar nuestra iris. Entonces, por ejemplo, en este caso queremos que nuestros ojos sean un poquito azules. Entonces empezamos con un tono oscuro de azul. Y con una opacidad del 80%, por ejemplo, o del 90. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es empezar a darle volumen a este ojo. Empezando desde lo oscuro hasta lo claro, como un degradé. e ir variando los tonos para dar un poco más de realismo vamos tomando muestras para dar un poco más de variedad y que nuestros colores se vayan mezclando un poco mejor lo siguiente que vamos a hacer es crear una zona de brillo aquí Tomamos una muestra de color y hacemos un tonito más claro. Volvemos a variar de tono, por ejemplo aquí. Y empezamos a pintar de esta manera. Como un arco, pero con menos opacidad y un poquito más grande el pincel. Pintamos especialmente en la zona del centro. Y escogemos otra vez un tono un poquitico más claro. Empezamos a crear unas líneas hacia el centro ahora lo que vamos a hacer es pintar nuestra pupila entonces escogemos el color más oscuro que sería este y lo bajamos un poquitico más creamos un círculo con una opacidad alta y empezamos a pintar de esta manera Bueno, para dar mucho más realismo a este ojo, lo que vamos a hacer es darle mucho más contraste en las sombras. Y lo siguiente será dar unos brillos a nuestro ojo. Como ves, ya está cogiendo mucha más forma en nuestro ojo. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer que este ojo coja volumen. Seleccionamos el color. Y escogemos un color parecido al de la piel. Lo oscurecemos, por ejemplo, tirando hacia los grises. Y empezamos a pintar. Empezamos a seleccionar tonos del medio para ir haciendo un degrade mucho más natural. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear ya nuestras pestañas y cejas. Entonces, para eso... Escogemos un tono parecido al café, algo como el castaño, oscuro. Y con una opacidad, por ahí en el 70 u 80%, empezamos a pintar. Para dar un poco más de realismo y que tengan más volumen estas pestañas, variamos con un tono un poco más claro hacia los grises. Y empezamos a pintar. Empezamos a hacer unas pequeñitas pestañas que entre más cerca estén del lagrimal, más pequeñas son. Y ahora lo que vamos a hacer es repetir lo mismo en la parte de abajo. Bueno, lo siguiente que vamos a definir ahora más es el lagrimal y la parte carnosita de abajo del ojo. Y finalmente a esta parte le damos unos pequeños brillos para dar más realismo. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es pintar nuestra ceja. De la misma manera que habíamos hecho con nuestras pestañas. Para darle un poco más de realismo a este ojo femenino, empezamos la ceja con un tono más grisáceo y más suave. Y lo combinamos un poquito con el color de la piel para que se mezcle un poquito mejor, con una opacidad baja. Bueno, lo último que vamos a hacer, ya teniendo nuestro ojo, pero no menos importante, son los detalles finales. Entonces, para eso, vamos a irnos aquí a nuestro Jinjang y vamos a añadirle un poco más de expresión. Entonces, nos vamos aquí a donde dice brillo y contraste y le decimos que nos afecte solo a la capa de abajo. Le decimos que nos afecte de esta manera, solo a la capa de abajo. Aumentamos un poco el brillo y aumentamos un poco el contraste. lo siguiente que vamos a hacer es irnos a donde dice curvas le decimos también que solo afecte la capa de abajo creamos tres punticos y bajamos las sombras un poquito de esta manera subimos los brillos los bajamos un poquito y aquí subimos un poquito para que quede un poco más vintage de esta manera y por último nos vamos aquí a donde dice tono y saturación Volvemos a decirle que solo afecta a la de abajo y aumentamos un poquito la saturación. Bueno, y con esto hemos terminado nuestro ojo semirealista. Como sé que este video te fue de mucha utilidad, por aquí arriba te estaré dejando otro video. Gracias por ver el video. Bueno, como sé que este video te fue de mucha utilidad, te invito a pasar por mi canal y ver más contenido relacionado con lo audiovisual. Gracias por ver el video.